Perdonar nuestros pecados, librarnos del fuego de infierno, llevar al cielo a todas las almas y socorrer a las personas necesitadas. De tu infinita misericordia. Amén. Le agradecemos mucho a la familia Tuan López que ha preparado este cuadro. y de aquellos que me aman y buscan y de todos los que soliciten mi amparo y que me llamen en sus trabajos y aflicciones donde vivas sus lágrimas y ruegos para darles consuelo y alivio había a Juan que de la, tierra, la madre de Dios se le había aparecido para poder acceder a lo que ella deseaba, no solamente, sino que fueron tres las pruebas que se dieron el 12 de diciembre de 1531 Juan Diego, siendo esta la prueba definitiva para el obispo que desde entonces la expuso para que recibiera el culto que hasta ahora hoy perdonó.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 Junto con todos los fieles de América, de las islas filipinas y de innumerables pueblos, un canto de gratitud a nuestro Padre del Cielo por el inmenso don que nos ha dado en Santa María de Guadalupe. Ella, desde hace ya 490 años, realiza su misión de madre y maestra mostrándonos como discípula ejemplar el camino de la plena fidelidad a Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Dispongámonos para adorar a aquel que ha hecho grandes maravillas en María y en la Iglesia. Del Santo Evangelio según San Lucas, gloria a ti. Se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel en cuanto esta oyó el saludo de María la criatura saltó en su seno entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó bendita tú entre las mujeres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 Hemos llegado a celebrar este día. El año pasado pasamos una gran tristeza, cierto o no, sí. pero el Señor de la vida y nuestra madre santísima nos tienen aquí. Si todos ustedes se evangelizaran, el mundo cambiaría ¿Mm? del amor de la, de la esperanza del temor de Dios que Dios nuestro Señor escuche nuestra oración todos estos días eh, estoy haciendo oración suplicándole a la Santísima Virgen María por la fe que en cada corazón está a lo mejor por nuestra debilidad humana de vez en cuando nos acercamos a la Sagrada Eucaristía. Hoy nos ha congregado Dios nuestro Padre, nuestra Madre Santísima. Pero les suplico, imagínense la profundidad de la fe de un pueblo que supo entender la presencia de una madre para defenderlo ante el momento difícil entre la vida y la muerte. Por la conquista, ya saben todos. Hoy por este esta enfermedad provocado por el mismo hombre no es una voluntad de Dios, es fabricado. Y que hoy nos ponemos en las en las manos de nuestra Madre Santísima nos ampare y nos proteja de todo peligro de la vida pero también le suplico de corazón cuidémonos ¿Me esperaste? Sí. Gracias a Dios, a Dios, a Dios, En el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, derrama tu santa bendición en tu santa luna, Madre Santísima, recibe la esperanza de tu pueblo y concede a todos juntos el camino de la vida, la comunidad entre nosotros, caminemos juntos por tu viejo de tu nosotros, no nosotros, que Dios bendiga este camino y esta alcombra, lleno de luz y esperanza, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. y así como Dios entró en el tiempo en la encarnación de Jesucristo Dios también ha pisado nuestra tierra el tiempo es santo y nuestra tierra también es santa y todo lo que hay en el mundo es santo porque en el mundo también está Dios no estamos peleados con el mundo no somos bueno, no sé si, no sé si sí o no sé si no no somos